Hablando del ámbito local, recientemente ha surgido una ola de gente que quiere que, que traslade el carnaval del lugar donde se encuentra a otro lugar y esto ha recibido opiniones a favor y en contra de ambos sectores. Hay sectores que no están de acuerdo con que el carnaval pues sea trasladado. Hay que recordar, Luciana, que el carnaval mueve una economía de un grupo de personas el carnaval pues dinamiza la economía en el mes de febrero y de ello se benefician los que venden productos en las calles, los licor stores, las tiendas, etc. Vamos a escuchar eh, estas imágenes, vamos a ver y escuchar estas imágenes sobre el carnaval. Pero realmente si están tratando de cambiar de escenario, eh, no lo veo considerable ya que tenemos tantos años en la avenida del carnaval, como le decimos, la avenida de Flamboyanes, y ese cambio de llevarlo a, a la avenida eh, Pedro Rivera, creo que no sería factible para los grupos de carnaval, ya que eh, para las cuevas sería un poquito tedioso, el sol, eh, creo que no sería lo más recomendable, de verdad que sí. Como mi hermano dice, creo que no sería favorable un traslado de escenario, ya que aparte de las eh, causas que Bobby acaba de mencionar, creo que también el asunto del tránsito, ¿verdad? Y el manejo. Y ya creo que sacarlo del parque, lo que es el Framboyán y el Parque de las Flores, creo que perdería totalmente la esencia. Eh, se trasladó una vez de lo que es el Parque Duarte, ¿verdad? por motivos ya que todos conocemos. Pero también creo que es un rumor que se viene dando desde hace mucho y se ha quedado en rumores. Esperamos que sea así también, o sea que solo sean rumores, porque entiendo. ¿verdad? como carnavalero y también como eh, persona que asiste y que creo que lo que le conviene a la VEA que eso se quede ahí. Bueno, yo no lo veo bien eso porque si el carnaval lo, lo saquen de la avenida donde lo están celebrando, puede que fracase. Porque ya los grupos están impuestos a, a esa calle. No creo que, que sea prudente que lo quiten de ahí. ustedes este rumor que se está manejando de eh, Yo escuché eso por ahí, eh, de que se... Por quitarle el carnaval de, de esa avenida, eh, supuestamente para llegar a la avenida Pedro Rivera, para convertir el carnaval de la Vega en desfile, que creo que los lo carnavales veganos están impuestos a, a la vejiga, no, no a desfilar. Bueno, real, efectivamente, es cierto, hay un malestar en el cacubano de la ciudad por el congestionamiento que hay y que afecta a muchas personas que todavía residen en lo que es el cacubano. Si es cierto, que hasta ahora no tengo información de, de, de, de las autoridades de que va a haber un posible cambio de, de escenario del Carnaval, si es cierto, habría que ver qué área se va a tirar para ellos, porque eh, la avenida Pedro Rivera en algunas áreas reúne condiciones, pero en otras no. Entonces, recuérdense que la cantidad de público que viene al Carnaval de la Vega, por ejemplo, si tomamos en cuenta por ejemplo, esta parte de la avenida aquí, no tiene parqueo, no tiene área para montar cuevas y demás. O sea, que está bien delicada la situación ahí, porque debe de reunir ciertas condiciones. ¿Le estarían quitando esencia al carnaval con una medida así? No, yo entiendo que si se busca un área más, de, más, más grande para el carnaval, el carnaval crece más, porque realmente el carnaval en los últimos 10 años está estancado, no crece. O sea que si se hubiera, si se hiciera la, la opción de buscar otra área con, con más espacio. Creo que favorecería que lo no haga de, de la Vega. Bueno, eh, deben de informarlo lo primero, pero yo oí el rumor de que eso se estaba dando, pero si va en beneficio a lo que es el Carnaval, no hay ningún problema, porque en el área que estamos entiendo que todavía todavía estamos bien. Hay que ver la medida cómo se da y quién es que está proponiendo ese cambio. Es posible que cambie al principio, porque todos los comienzos son un poco difíciles, pero eh, todo cuestión de adaptación. Hay que adaptarse. Bueno, esta decisión ha caído como no sé cómo decirle. Eh, eso se ve, se vería eh, algo, algo no esencial, vamos a decir. De mover el carnaval a otro lado es como empezar de nuevo a reconstruir una nueva cultura. Donde hay tantas inversiones, ya hay pueblo de la vega y muchos pueblos, y nuestro país dominicano. Eh, vienen siempre a, a, a este lugar que ya es una cultura de tantos años que está emplamado en esa avenida, los framboyanes, donde existen más de 24 cuevas que son populares. Eh, ya eso es un esfuerzo muy grande para mover todos esos eventos. Eso es como empezar de nuevo, eso es como renacer de nuevo. Bueno, a mí mayormente no me gustaría que cambie por lo menos a otro, a otro escenario porque nosotros estamos en el lado de Villarrosa y nos queda un poquito retirado. Mayormente a nosotros nos reta por la distancia, quizá a otro grupo que está un poquito cerca del área le convenga, pero a nosotros mayormente no nos queda bien. Entonces, como tú podrás ver Luciana, en, en su, su gran mayoría los veganos quieren su carnaval. Claro, Hugo, el carnaval más que, más que cultura, diría yo, que es historia. Ya todas las personas están acostumbradas a la famosa avenida del carnaval, la avenida José Horacio Rodríguez, avenida de los Framboyanes. Me parece un poquito brusco esta idea de cambiarlo hacia la avenida Pedro Rivera porque eh, bajaría el comercio. O sea, el carnaval es una fuente económica que no simplemente se obtiene finanzas en el mes de febrero, sino que hay personas trabajando en este carnaval el año completo. Y ellos lo dicen, si se sienten cómodos en en esa avenida de los Flamboyanes, y ahí es donde el carnaval tiene su fuerte, donde ya todas las personas del país y del mundo están acostumbrados a esta avenida, porque fíjate que el carnaval es, es historia, desde el 1520 hay carnaval, entonces cambiarlo hacia otra localidad sería un poquito absurdo. Además de eso, el punto fuerte del carnaval de aquí de La Vega es la modalidad de cómo está estructurado, con las cuevas... Los diablos dando vejigazos. Entonces, si se adopta una, un mecanismo diferente, como el tipo de desfile, como mencionaba uno de los entrevistados, pues ya sería algo más de lo mismo y sería muy parecido al carnaval de Santiago y al de Santo Domingo. Mira, hay una frase muy común que la dijo un expresidente de los Estados Unidos y es que con el éxito no se discute. Yo, hay, hay que ver cuáles sectores y detrás de qué intereses es que se ha promovido esto, de mover el carnaval, porque el carnaval de la vega ha sido exitoso, es mundialmente conocido, es más, hay sectores o, o, o lugares en el mundo donde solamente conocen a la vega por el, por el carnaval. Entonces, atentar contra uno de los patrimonios más valiosos que tiene la vega, que es el carnaval, pues... Sería poner en riesgo esa identidad cultural que tiene la ciudad de La Vega. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto. Yo entiendo que lo que debe hacerse ahora es que las autoridades del ayuntamiento, que son no que dirigen el carnaval, junto con los sectores que están detrás, moviendo la pantomima de, detrás de esto, de que se mueve el carnaval, sentarse y llegar a un consenso y ver cuáles son los puntos que ellos tienen y cuáles son los puntos que tiene el ayuntamiento en común, unificar criterios pero es muy radical y por supuesto la idea de que la población diga lo que quiere, porque siempre que lo vemos de cualquier punto de vista, pero los dueños del carnaval somos nosotros, La Vega. La ciudad de La Vega somos los que asistimos en, en su gran mayoría y por supuesto las personas que vienen. Hay que pedirle al pueblo qué quieren, si quieren que lo trasladen hacia la avenida Pedro Rivera o si se siente totalmente satisfecho como manifestaban todas las personas que dieron su opinión. Dice una, un, una frase, no pain, no gain. Cuando usted va al gimnasio a hacer ejercicio, a ponerse en forma, si usted no siente dolor, no no, se, no, no mejora. Entonces, no todo puede ser paz y alegría. El, hay gente que se siente afectada durante los fines de semana, pero eso es parte del folclore del carnaval. Y que nosotros nos sentimos identificados como veganos por nuestro grandioso carnaval vegano, que es lo principal de lo cual nosotros podemos sentir un poquito de orgullo. Así es. Y en otro ámbito, en el día de ayer...